Continuamos con más información y regresamos justamente acá en La Paz. Este 8 de marzo se realizó la primera sesión del Gabinete de la Mujer, donde se dio a conocer los avances en diferentes sectores a favor de la mujer, pero a la vez se habló sobre la lucha que aún eh, se debe continuar y en la que se trabajará en contra de la violencia contra el género femenino. El tema de la violencia contra la mujer, no solamente es responsabilidad, de la estructura del Estado plurinacional, sino también de la familia, instituciones, ¿Cómo avanzar eso? Esa es la otra responsabilidad que tenemos todos y todos. Hermanas y hermanos, algunas propuestas importantes. Formalizar los trabajos de media jornada para que las mujeres y hombres puedan atender su hogar y trabajar con la protección, bajo la, con la protección de la ley. ¿Qué me informan? ¿Qué nos informa? Claro, papá, mamá trabaja, se va a siete y media, ocho y media, doce, y en la mañana un ratito, una tarde. Y tal vez los chicos, chicas, porque hay tanta información, denuncia de violación. Entonces, esto vamos a regular con una norma, que también tiene el derecho a trabajar mediodía, ¿no? en vez de ocho horas, cuatro horas con salario. Y no solamente para el compañero, también compañero, depende, decidirá si la familia cómo se puede organizarse para estar al lado, especialmente de niñas, jovenzuelas, tantos problemas que se presentan oh. Nosotros Nosotras alcanzamos el 45.6 de los títulos agrarios en favor de las mujeres. Y eso es una conquista de este proceso de cambio. Porque fue con este proceso de cambio, compañeras, que alcanzamos la paridad en, las, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y saben que Es muy fácil darnos cuenta que aquí realmente se vive una revolución.